En costos indirectos, te repito, es toda aquella maquinaria que no esté en mis manos, pero que sí considero en las erogaciones. Pero asimismo, cuando deprecio maquinaria, voy a meterla como costo de construcción. ¿Qué maquinaria? La que sea de mi propiedad y que tengo trabajando en la obra. Costos de construcción, herramientas menores. ¿Cuántas herramientas pierde el personal de construcción? ¡Buf! ¿Para mí que es una herramienta menor? Bueno, vamos a hablar de normas de información financiera. NIF-C4 nos dice que cuando hablamos de herramientas menores, son aquellas que tienen una vida útil de un año o menos. ¿Una herramienta menor que sería? Un flexómetro, un martillo, unas pinzas, una caladora... Ya, Benjamín, en Quintana Roo tenemos que dar de alta la obra en plan y de ahí nos determinan el pago por obra. Bueno, aquí la cuestión sería en base a qué lo hacen, en base a tu propio presupuesto de cuánto vas a gastar en obra. El detalle es que si tienes personal administrativo en tu proyecto no lo metes. Me explico, ellos te van a pedir el costo de obra y el impuesto de nómina de la obra. Y resulta que tienes personal administrativo. Ese no paga impuesto de nómina. ¡Wow! ¡Qué forma tan rara de hacerlo! <ríe> bueno, entonces decía... Son costos indirectos de construcción. Todas las herramientas que yo le doy... Al propio personal para trabajar... Y que tienen una vida útil de menos de un año. Hasta una pala, un pico... Siempre tienen una vida útil menor a un año. Por eso... Eso yo lo mandaría directamente a costos de construcción. Una revolvedora no. Una revolvedora tiene más de un año de vida útil. Ahora aquí hablamos de herramientas menores. Ahora bien, el simbrado, Hay personas que rentan todo lo que es el entarimado, la madera que utilizan para armar la estructura y luego poner la simbra. Ese pago de la renta de la madera sí sería un costo de construcción. Pero, si lo que estoy haciendo no es rentarla, sino comprarla, ahí te diría cuánto es la vida útil de ese entarimado. Va a durarte más de un año. Perfecto, mándalo a equipo, a maquinaria y equipo. Pero si crees que va a durar menos de un año, mándalo directo a costo de construcción. Dependiendo de la vida útil. Exactamente, Benjamín, esa va a ser la conclusión que vas a hacer dos pagos de un mismo contribuyente en un mismo periodo. Ese sería el doble, el doble proceso. Bueno, costos de construcción, renta de maquinaria, depreciación, herramientas menores y estos gastos indirectos que también llega a pasar. Yo puedo estar pagando gastos indirectos de construcción por concepto de nómina, efectivamente, precisamente como esto que estamos diciendo del vigilante nocturno. ¿Cómo controlo yo mis inventarios para efectos de obra? Hay un inventario de materiales. Hay producción en proceso. Y hay obra terminada. ¿Cómo separaríamos cada uno? Vamos a verlo. Uno. Compra. De 50 toneladas de cemento. ¿A dónde van? Inventario de materia prima. Dos. La bitácora de obra nos dice que hay que se disponen de 30 toneladas de cemento. Resulta -se que en ese momento. 21 de enero, 31 de enero. El 31 de enero llega, se acaba el mes. En ese momento tenemos a lo que se llama obra en proceso. ¿Qué? Mm. ¿Qué va a pasar? Contablemente voy a tener un inventario de materia prima. Un inventario de obra en proceso. Eso va a pasar. Oye, ¿y cuándo voy a cobrar? Estoy hablando de dos fechas muy, muy cercanas. A lo mejor todavía no llevo un avance de obra suficiente para cobrar. A lo mejor no llego, me dijeron que iban a pagarme cada mes, cada dos meses, y todavía no llega la fecha de cobro. Mientras no haya fecha de cobro, tengo que hacer estos registros. Porque no puedo decir, hay 50 toneladas de materia prima. No, ya no. Ya dispusieron 30 de ellas. Ya no están en el inventario de materia prima. Ya son obra en proceso. Ya son costo de obra. No, no son costo de obra. Cuando vean con el maestro Martín Rojas los ingresos contables, entenderemos a detalle que efectivamente no se devenga nada más porque es fin de mes. Ah, ya, ya es fin de mes, ya tenemos ingresos. No. Para poder considerar un ingreso, vamos a tener que irnos al contrato. Ingresos por contrato norma de uno, donde nos dice que cuando cumplamos con todos los requisitos establecidos en una cláusula, ya tenemos el ingreso. Si en este momento todavía no llegamos al avance de obra que establecimos, todavía no tengo ingreso. Y como todavía no tengo ingreso, ¿cómo puedo cobrar? ¿Cómo puedo decir que ya es mío el ingreso? ¿Cómo hago el CFDI para cobrar? No lo hay. Ah, ¿sabes qué? Llega el 5 de febrero y envío estimación y se autoriza. Ah, ok. Entonces tenemos un costo de obra. Oye, ¿por qué 600? ¿Por qué lo que estaba en proceso? No voy a meter materia prima porque no han dicho que haya agarrado más material. Pero sí voy a sacarlo de obra en proceso, porque ahora ya se llama costo de obra. Claro, ese costo de obra lo meto a fin de mes. Igualmente el de obra en proceso. No voy a hacer el movimiento cada vez que haga una factura, no, a fin de mes. Pero hasta entonces. Entonces, si ven, brinca de inventario de materia prima a inventario de obra en proceso. Y hasta posteriormente considerar este producto. Ahora, ¿puede haber un inventario de producto terminado? Claro que sí. Imagínate que estás construyendo tu obra pública. ¡Terminas! Ya no hay nada más que hacer. Se sale el personal, se va todo el mundo. Y tenías obra en proceso. Pero todavía no te autorizan el finiquito para cobrar la diferencia final. Entonces... Ahí se llamaría inventario de producto terminado. Mira, Katia, eso que comentas es muy cierto. De hecho, en el material traemos eh, información respecto a ese tema. Hay algunas personas que sí les interesa entrar a ese tema y a otras que no. Y ahí sí te diría creo que como el beneficio que es, hay que ser muy respetuosos de quien no le entra. <tose> Voy a explicarte por qué. Hay personas que tienen más clientes que tú. Déjame hacerte un cálculo para hacer específicamente qué está, de qué estoy hablando. Yo tengo clientes con ventas al 16%. Y tengo gastos. Con su respectivo IVA. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen ellos mes a mes? Acuérdate que el IVA es mensual. Y va cobrado. Y va acreditable. Y listo. No hay nada más que hacer. Se ve tan simple. Ahora, imagínate que esta persona le decimos: Por favor factúranos, exento, porque esto es para casa-habitación. Primero, lo vamos a obligar a hacer dos avisos en el SAT. Uno de inicio de obra, dos reportes mensuales. De por sí que, aparte de las declaraciones, va a tener que hacer más declaraciones. Y tres, imagínate que tú eres la mitad, nada más. Primero, tú dirás, oye, pues qué feliz es el amigo. Nada más va a tener 4.000 de IVA. <coughs> sí, pero ¿qué crees? Va a tener que trabajar y decir, ¿cuánto de mi IVA acreditable es para actos exentos? ¿Cuánto es para actos grabados? Separarlos y luego entrarle a lo que se llama proporción. Y no va a poder acreditar los 4.800. Sí, Uriel. Mira, voy a... En los términos que te estaba hablando, era para que conocieras lo que incluye el costo de obra. Ahora, si tú me dices deducciones, ahorita vamos a entrar a un término, que de, un capítulo donde es específicamente para deducciones, pero personas físicas, y en este caso personas morales, reciclo, deducen al pago. Y al deducir al pago, ahí te puedo decir, deduce todo. Mano de obra, materiales, directos e indirectos, mano de obra, directos e indirectos. Solamente te recuerdo que hay un requisito que se llama registrar contablemente. Y no es lo mismo registrarlo en mano de obra que en gasto administrativo. Pero efectivamente, se deduce al pago en el caso de persona física, salvo reciclos físicas, que esos no deducen nada. Karina, cuando hablamos de casa habitación es cuando yo construyo tanto un inmueble como varios inmuebles, es decir, un fraccionamiento, como cuando yo, prestador de servicios especializados, voy a hacer un proyecto, voy a ayudar a un proyecto de casa habitación. ¿Cuál es el problema? Si yo voy a poner el drenaje en la instalación eléctrica, poner unos cerrajes, poner vitrales en una casa habitación, o que me están diciendo que es para una casa, fíjate todas las obligaciones que tengo, Katia. Yo debo de corroborar con los planos que lo que están construyendo es una casa habitación. Dos, debo de cerciorarme que tengan permiso municipal. Y tres, ocupo comprometerme, yo, el prestador de servicios, <coughs> perdón, a verificar que lo que se construye es una casa y no un local comercial. Mi responsabilidad existe. Fíjate todo lo que tienes de trabajo si aceptas exentarte de IVA y estar sin cobrar. Por eso muchos no le quieren entrar, porque te acabo de decir un aviso ante el SAT para decir que voy a exentarme. Dos, una declaración mensual. Tres, Verificar los planos, cuatro, verificar que tengan licencia. ¿Quién se va a aventar este rollo a cambio de no cobrar el IVA? Claro, hay constructoras que te dicen, no, no, no, tú el exento, no hay bronca. Y el vendedor dice, pues te lo pongo exento. Sin pensar todas las consecuencias que conllevan que un prestador de servicios especializados, factura tasa exenta. ¿Por qué pasa eso, Karina? Porque el constructor que construye una casa habitación, no cobra IVA. Y pues, hay que ayudarlo. ¿Qué va a pasar con todo el IVA que él pague? Se vuelve gasto. Por eso la autoridad dice, está bien, los contratos de prestación de servicios especializados que tú hagas, que te cobren sin IVA pero que cumplan con estos requisitos. Efectivamente, Karina, <coughs> IVA es mensual. <coughs> perdón, Y como IVA es mensual, tienes que determinar mes a mes cuánto cobras a tasa exenta y a tasa grabada. Puede haber meses donde nada más cobres exentos, puede haber meses que tengas grabadas. Por eso te decía, si eres su único cliente, no veo mayor problema que te haga la factura y ya. Pero si tiene más clientes, grabadas, exentas, exentas, grabadas, híjole, le vamos a hacer algo de chamba adicional. Ok. Entonces, en este caso, entramos allá al escritorio virtual. Aquí están todos los datos. Aquí están nuestros registros patronales. Abrimos los registros patronales para ver todos los que tenemos habilitados. Y aquí está. En el botón acciones, seleccionamos registro de obra. Atento a los mensajes que te puede mandar el, el escritorio virtual. Primer mensaje, conforme a la reforma del outsourcing, si usted cuenta con una obra de tipo patrón intermediario, deberá reemplazarla por una obra de subcontratista especializado. Te digas cómo el Seguro Social ya te dice que tú no puedes existir como patrón intermediario. Entonces deberías cambiarte a obra de subcontratista especializado. Clic en aceptar. Ok, registro de obra. Primera opción, te pregunta si eres obra pública o privada. Dependiendo la elección, se pone la palomita verde y le haz clic en siguiente. Mensajes. Acepto que mi información o la de mi representada relacionada con la obra, así como la relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguro social, pueda ser visualizada por las personas que se encuentren jurídicamente vinculadas. Solamente tú y el IMSS pueden revisar esa información. Nadie más puede revisar la información más que tú y el Seguro Social. A mí se me hace un mensaje innecesario, pero bueno, dale aceptar. Entonces, estamos registrando la obra como propietario. Le damos clic en siguiente. Nos pregunta el código postal. Muchachos debes de tener ubicado dónde está tu obra. Antes de entrar al al, al escritorio virtual, antes de entrar al siroc este dato ya lo tienes en tu contrato. Y en tu contrato se establece claramente la ubicación de la obra. O sea, yo no puedo concebir que vas a registrar una obra y no sabes dónde está. Digo, es... Es elemental, muchachos. Entonces le das clic en sí, porque sí sabes dónde está. Tecleas el código postal y seleccionas la colonia que corresponde a ese código postal. Y al domicilio en donde inicia la obra. Primer error. Ah, caray. ¿Pero qué es esto? El código postal... Y la colonia que seleccionaste tiene una ubicación. De acuerdo a esa ubicación, le corresponde una subdelegación. Aquí se responde la pregunta que hacías hace rato: que por qué en otro municipio te dijeron que debías de tenerlo. Obra. Estamos registrando la obra. Aquí dice ubicación de la obra. Este domicilio se supone que es el de la obra y tú capturaste esta ubicación y resulta que esa ubicación corresponde a una subdelegación distinta y no tienes registro patronal. Por lo tanto, tienes que tramitar primero el registro patronal de esa subdelegación. Ejemplo, tienes tu registro patronal en Toluca, Toluca Estado de México, ahí está tu registro patronal, ahí está tu base de operaciones, ahí está tu constructora y ese es tu registro patronal, pero vas a realizar la obra en Yucatán, y al momento en que tú das... El domicilio de Yucatán, al voltear a ver tu registro patronal, tu registro patronal corresponde a Toluca, no corresponde a Yucatán. Por lo tanto, te manda el error. ¿Qué necesitas? Tener tu registro patronal en Yucatán. Ya vimos que lo podemos hacer a través del escritorio virtual. Entonces, haz tu trámite, es rápido si tienes la suerte de que tu computadora está bien configurada, que el escritorio virtual está funcionando, el registro patronal lo haces en media hora máximo. Ya te diste de alta como patrón, te esperas otro buen rato y ya después entras otra vez al escritorio virtual y checas que ya esté dado tu registro patronal de Yucatán. Y entonces si vuelves a regresar, le dices al escritorio virtual, este es... Este es mi registro patronal correspondiente a Yucatán. Y ahí voy a realizar la obra. Y continúas con el registro. Ok, ya no te mandó el error. Entonces, ubicas tu obra. Estás ubicando la de Yucatán. Ya con tu registro patronal de Yucatán. Entonces ya tienes dos registros patronales. El de Toluca y el de Yucatán. Ok, le pones la calle. Número, componentes secundarios, entre qué calle y qué calle está, la calle de atrás, y más descripciones. Aquí la idea se trata de que si el Seguro Social va a verificar la existencia de la obra, pues le tienes que dar los datos más precisos posibles. Oye, licenciado, pues el contrato de obra lo celebramos con el municipio y fue para pavimentar varias calles. ¿Qué domicilio de obra le pongo? Si son varias calles, en varias colonias, son varios metros de construcción, varios, varios metros de pavimentado. No hay problema. Ponle como ubicación de la obra el Palacio Municipal. ¿Dónde está ubicado el Palacio Municipal? Es pues en la calle principal, sin número. Pues le pones calle principal. Así está el nombre. Así está el nombre, así se llama. Calle principal, avenida del centro. Así se llaman, ¿no? Las calles principales de los, de los pueblitos. Calle principal, avenida principal, sin número. Palacio municipal raras veces tiene número. Sin número... Y lo ubicas, varias calles, cuando hagamos el registro de la obra, vamos a ponerle a especificar que vamos a pavimentar varios metros de calles. Ok, ya ubicamos el domicilio, pues ahora vamos a señalar los datos de la obra. ¿Qué nos pide el periodo de ejecución? ¿De qué fecha a qué fecha? Fecha de inicio, fecha probable de término. Todo lo que esté con asterisco es obligatorio. Entonces, abusado con las fechas, fecha menor, fecha mayor. Monto de la obra. Presupuesto. Presupuestos. Presupuesto. Presupuesto. Al Seguro Social no le interesa el, el IVA. ¿Cuánto va a resultar el, el costo de edificar esa casa habitación tipo medio de 315 metros cuadrados? 350 mil pesos. Eso es lo que te vas a gastar por construir esa casa habitación. Y alguna observación. Entonces te digas cuántos datos son los que te pide para registrar la obra. Te pide uno, dos, tres, cuatro, cinco, probablemente seis datos. Revisa. Ya me tocó el caso de un capturista que al momento de capturar el presupuesto. Le puso 350 mil punto cero El punto no se dio cuenta que, que no se imprimió. Y en lugar de capturar 350 mil pesos, en realidad lo que capturó fueron 35 millones. <risa> no se dio cuenta. Al momento que le das clic en registrar obra. El Ciroc te pregunta, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que son estos datos? Fíjate, aquí en el, en el tipo de obra, es una lista desplegable. En esta lista desplegable, vas a buscar lo que vas a construir. Por aquí aparece la de la de casa habitación. ¿no? ¿Estás seguro de generar ese registro de obra? Y el chavo, el capturista, dijo que sí. Cuando le dices que sí, firmas el registro de obra. Y listo, ya terminaste. El registro de obra aparece con un número, un folio, que siempre empieza con la letra C, C de construcción, qué casualidad, y siete dígitos. Este folio de registro de obra es el que le tienes que dar a todos tus contratistas o subcontratistas, para que todos se cuelguen de ese registro. Entonces vamos a ponerle acá nuestras diferencias. Registro principal era el SATIC 01. Acá también hay un registro principal, registro de propietario. O contratista. Ya vimos que en el caso de la escuela, la escuela puede decidir contratar a la empresa o en su caso construir directamente. Por eso la escuela puede ser propietario o contratista. Entonces, en el caso del registro de obra principal, no hay un número. A diferencia del SATIC, que sí era el SATIC-01. Okay. Listo. Ya está registrada nuestra obra y ya aparece. Ya aparece aquí nuestra obra con este número de folio. Y tiene aquí un botoncito verde, botoncito verde que dice cumplimiento de reporte bimestral. Ahorita vemos qué es eso. La obra está activa y acá vemos, aquí podemos señalar las posibles incidencias de esa obra ok, entonces ya está registrada nuestra obra ya cumplimos con esta primera obligación de tenerla registrada ¿cómo se registran los contratistas y subcontratistas? para que ellos se registren si es necesario que les des el número de registro de obra, el que acabamos de hacer. Si tú eres el propietario o contratista principal, caso de la escuela. La escuela es el propietario, pero ella no registra, se lo deja que lo haga la contratista. Entonces, la contratista lo hace como contratista, no como propietario. Entonces, ellos obtienen su número de registro de obra y ese número se lo tiene que pasar a los demás pero no lo hacen, se les olvida. Diferencias con el SATIC. Si el propietario no registra su SATIC 01, los subcontratistas no podían, los subcontratistas no podían registrar su obra. De plano no podían. Acá en el Cirox, sí. Sí pueden registrar su obra. ¿Cómo le hacen? Bueno, vamos aquí al, a nuestro proceso de registro que se llama registro de ubicación de obra. Entonces, entras al CIROC, seleccionas tu registro de obra, la clase de obra, el tipo de patrón que eres, y le vas a capturar el RFC de la persona que te contrató. Y le vas a indicar al Seguro Social... Que le solicitaste el registro de obra y no te lo dieron. Y continúas con el trámite. Capturas el código postal de la ubicación de tu obra, los datos de tu obra, firmas, guardas y regresas a registrar. Desarrollos inmobiliarios. ¿Qué es lo que hacen los desarrollos inmobiliarios, estimados jóvenes? Yo compro un terreno, me voy a un cerrito, me voy a un valle compro el terreno así como estaba en la naturaleza, como lo ven, y lo voy a fraccionar, primero lo voy a poner bonito, chulo de bonito, parejito, lo voy a fraccionar, que estas son estas líneas, la fracción para que cada quien pueda construir su casa, los voy a urbanizar, es decir, de ser el campo, los vuelvo un una urbe, le pongo calles, les pongo las guarniciones o banquetas, obviamente dentro de esto va a estar el drenaje, alcantarillado, alumbrado y ya el que quiera venir a construir su casa, venga y le vendo el terrenito, ¿de acuerdo? A eso se dedican los desarrollos inmobiliarios, que hubo un boom hace muchos años. Vamos a volver a retomar lo que dice la norma, la NIL de 2 respecto a los costos. Debido a que los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente se han incurrido para generar ingresos futuros con los clientes, se pueden considerar los activos correspondientes reconocidos como un componente de los inventarios. Por lo tanto, este terreno, que es un costo que me va a generar un ingreso, forma parte de mi inventario. Porque luego los terrenos los manejamos como si fueran activo fijo y no. Depende la sustancia económica o para qué los quiero. En este caso los voy a vender y cualquier bien que voy a comercializar se considera un inventario. ¿De acuerdo? Ahora, muchachos vámonos, me hice una retro... más bien hice un caminito desde que compro el terreno voy a comprar el terreno, ¿qué incluye la compra del terreno? voy a poner fraccionamiento San Andrés otra vez, porque no, no sé, tan mal influenciado, mi cuenta va a ser terrenos, esto es lo que yo hice en mi papel de trabajo, a ver terreno, para poder comprar un terreno ¿qué tuve que rogar. el costo del terreno que fue 15 de millones de pesos de acuerdo a la escritura el impuesto de transmisión de la propiedad, que es el impuesto sobre adquisición de bienes y inmuebles, que es un impuesto estatal, que aquí, si no me recuerdo, era el 2%, o, o ya, movió, ya me lo movieron, Kat, no sé si tú sepas. El ISABI, 300 mil, no es un gasto. Forma parte del costo. Acuérdate, todo es aquello que vas a recuperar. Y todo lo que inviertas en el terreno, lo vas a recuperar ya personalmente. Por eso forma parte del inventario. Gastos notariales por el tema de la escritura gastos legales porque tuve que contratar a abogados y viera todo el papeleo como Wazowski y entonces el terreno total yo invertí 15 millones 540 yo necesito determinar porque esto se vende por metro cuadrado ¿de acuerdo? yo necesito determinar el costo unitario del metro cuadrado a diferencia del otro que era una unidad que era un solo proyecto aquí nos vamos a ir por unidades ¿de acuerdo? por eso necesito determinar el costo unitario lo voy a dividir entre la superficie en metros cuadrados y ya tengo mi, mi costo por metro cuadrado solamente del terreno. Pero la superficie en metros cuadrados tiene su chiste. ¿Por qué? Porque voy a partir del área vendible. Más bien, voy a determinar qué área es la vendible. Es decir, yo ese terrenito que se llama embreña, así como está por la naturaleza, tenía una superficie de 500, de 15 mil metros cuadrados pero le tengo que quitar las áreas comunes, en donde va a estar el gimnasio, el este, parquecito para correr, con la pista para correr, eh, una pequeña salita, o ¿cómo se llama? Saloncito para fiestas, reuniones, ahí el parquecito para que puedan hacer su asado, donde todos los que viven en ese fraccionamiento tienen acceso. Tú por comprar un terreno tienes el derecho a tener acceso. Ya nada más te vas a poner de acuerdo quién se lo toma en qué momento, tal, ta, ta. Pero tienes derecho por ser propietario del terreno. ¿De acuerdo? Esas áreas comunes es lo que en esta... La terminología que se utiliza es de indivisos. No lo puedes dividir porque es de todos. ¿De acuerdo? Calles y banquetas, porque lo que tú vas a vender el terreno. Pero la, el terreno que compraste, pero es para la, la calle, es para todos. Todos transitan. Por lo tanto, también se vuelve un indiviso. Y los accesos, la entrada y la salida del fraccionamiento, es terreno que compraste, pero que es para todos. Por lo tanto, esa área no la vas a vender. ¿De acuerdo? El área vendible, entonces, de esos 15.000 que, que compraste, solamente vas a, a poder vender 10.500 a diferentes personas con su terreno bien medido. Por lo tanto, tú tienes que prorratear el costo, que incurriste en el terreno entre los metros cuadrados que vas a, eh, que vas a, a este, vender, ¿de acuerdo? Este sería el primer paso. Ah, gracias, Cati. Si Elisabio el en es el 2%. Este está en la... Ay, ¿en, ¿en qué ley está? Debe ser en la ley de Herodes, ¿no? Cada estado tiene su propio porcentaje. Todos tienen sabe hasta donde yo sé. Nada más que el porcentaje varía de estado. Y Creo que hasta del municipio. Esto es lo primero que voy a comprar: terrenos. Y esto es lo que yo voy a estar incurriendo. ¿De acuerdo? Puedo comprarlo de contado o puedo comprarlo a crédito. ¿Ok? Pero este es mi proyecto, es lo que voy a vender, este es mi inventario. Oye, para poder vender este inventario, ¿qué necesitas? Como dice lo que revisamos ayer, vas a incurrir en mano de obra, materiales directos, costos indirectos asignados o prorrateables a cada proyecto o a cada fraccionamiento. Costos que son cargables al cliente y otros costos asociados con el contrato. Obviamente que tengo pagado a subcontratistas o coste de financiamiento que lo voy a repercutir en el precio de venta. ¿De acuerdo? Bien, entonces te decía, oye, esta compra de terrenos me dio que por metro cuadrado es de 1.316.95 cada metro cuadrado. Cuando, lo vimos en, cuando yo lo vi acá en la de Angelópolis, el terreno se compró en 100 pesos metro cuadrado y se vendía en 3.500 dólares. El metro cuadrado dijimos, malditos, eso es una riqueza como la que está combatiendo, ya saben quién. Ahorita te voy a decir por qué esta diferencia entre el costo, que no es, no es comparable 100 pesos costo de adquisición de la tierra nada más, con 3.500 dólares por metro cuadrado, el precio de venta no es equiparable porque vamos a ver lo que nos falta. Pero el registro con tal... Ah, perdón, creo que ya era, que sí. Ah, este es otro. Qué bueno que me acabo de, de acordar. Esta es otra distribución. Fíjate, fue pues un error que cometí. Y te das cuenta, aquí llegué a 10.500 el metro cuadrado que es eh, área vendible. Y me acordé... Esto es un proyecto normalito. Pero me acordé de lo que vi después y lo modifiqué. Ahora cambié la superficie en metros cuadrados. ¿De qué derivó el cambio? Fíjate. La superficie, 15 mil metros, lo que yo compré. Lo que ya habíamos visto, le quito las áreas vendibles, áreas comunes que no lo voy a vender, calles y banquetas, accesos. Y cuando yo empecé a sumar, porque hice un inventario de, de instrumentos, porque se compraron por lotes, toda una superficie grandotota, se compró a diferentes personas. Y cuando hice mi análisis de escrituras, digo, oye, resulta, y cuando comparé lo que compramos con escrituras, con lo que estaba en proyecto para poder vender, o sea, su planito donde distribuyen todo la, la, el terreno a vender, resulta que había más tierra que vender que la que compramos, digo, y de dónde se multiplicaron si no son conejitos. Entonces la pregunta, dicen, ¿sabes qué? Como compramos nada más los terrenos tejidales había caminos ejidales eran de todos y no era de nadie. Al irse todos, y a tener yo la tierra, ¿qué crees? Pues esa tierra yo la voy a poder utilizar. Y además, compré una parte donde está una barranca. Lo que voy a hacer es rellenar la barranca, y ya tengo terreno para poder lotificar y vender. Por eso tienes más metros vendibles que los que adquirimos. ¿Suena lógico? Claro que sí. Y lo vi, ¿no? Y entonces esos caminos vecinales que no estaban en escritura, que yo no los había contemplado, los estoy sumando, y en lo que rellenaron de las barrancas lo estoy sumando, ¿no? Por lo tanto, mi área vendible ahora es de 11.800. Y ahora sí, lo que pagué por los terrenos, o el costo de los terrenos, entre los metros cuadrados vendibles, ya tengo el costo unitario de 1.316, que es por metro cuadrado solo de tierra. Para poder desmontar, limpiar, nivelar, nivelar el terreno y rellenar la barranca se incurrieron estos costos, ¿de acuerdo? y yo lo estoy utilizando en una subcuenta, ¿no? pero bueno, me voy a enfocar ahorita en la mano de obra, estoy separando los dos elementos, el, la materia prima que es el terreno, la mano de obra que es lo que me ayudó para poder este, utilizar el terreno, y ya después los costos indirectos que sería la urbanización, y otro tema que les voy a platicar. Por todo esos, esos 15 mil metros, yo incurrí en un millón mil, Misma distribución, metros, metros cuadrados vendibles, pues por mano de obra tengo un costo adicional de 99.24. Es como si estuviera haciendo un producto, así estoy componiendo por componentes cómo se conforma el costo del terreno. Urbanización. ¿Qué, es, qué incurrimos en la urbanización? En mi fraccionamiento y yo utilizo una subcuenta que es urbanización. Pusimos banquetas, las calles, agua potable, alcantarillado alumbrado público, instalaciones eléctricas y un total de todo el terreno a incurrir es de 28.728.000 y esto es una estimación del proyecto oye, ¿cuántos metros cuadrados son vendibles? 11.800 el costo por metro cuadrado de urbanización, 1.926 si tú pudieras segmentar por terreno sería una chulada pero es muy complicado, por lo tanto hacemos un prorrateo, un promedio entre toda la extensión, ¿de acuerdo? Y luego vienen las áreas comunes. La ciclopista, 5 millones, gimnasios, salón de eventos, jardín para asados, cancha de fútbol, alberga todo esto que vamos a ofrecer como amenities en el fraccionamiento, va a llevar un costo de 15.7 millones. Que divididos entre los metros cuadrados vendibles, el costo unitario por metro cuadrado es 1.336,78 solo de las áreas comunes. Porque, insisto, al ser un indiviso, todos son dueños y a la vez no son dueños. O sea, todos tienen acceso. Por lo tanto, o esos metros cuadrados que están ahí, ni modo que los pierda. No. Todo lo incurro, se lo voy a meter a mi precio de venta Y por lo tanto se vuelve un costo, porque lo voy a recuperar. Por lo tanto, yo tengo un costo por metro cuadrado. En estos cuatro rubros que yo consideré. El costo del terreno, la mano de obra la urbanización y las áreas comunes, porque tú solo vendes el terreno fraccionado para que alguien venga y, lo, y construya. Puede venir una constructora y construir, puede venir un particular y construir, a mí no me interesa, yo solamente lotifico, fracciono y vendo. ¿De acuerdo? Ahora, tengo 11.800 metros cuadrados, si yo hago una distribución promedio del costo por metro cuadrado de cada concepto, por cada metro cuadrado tengo 1.316 del terreno, 99 de mano de obra, urbanización, 1926, y áreas comunes, 1336, para llegar a un costo total unitario por metro cuadrado de 4,670. Y todo esto se lleva a través de papeles de trabajo, es muy complicado, no he visto sistemas contables, ya vi uno para la construcción, pero de edificios, de casas, pero para este, desarrollos inmobiliarios, hasta ahorita yo no conozco, igual ya salieron, ¿no? Si no, valdría la pena diseñar uno, ¿no creen? Bien, ahora vamos a determinar el área vendible. Todos estos cuadritos que ves son los lotes de terreno. Y si te dan cuenta, no todos son con la misma extensión, con la misma superficie. Es lo que en materia de desarrollo inmobiliario le llaman los polígonos, ¿no? Este es mi polígono. No tiene una figura geométrica perfecta. Por lo tanto, yo voy a estar distribuyendo los terrenos. Y Fíjate, aquí hay una esquinita que es más grande y aquí en medio son más chiquitos. ¿De acuerdo? Entonces distribuyo toda la tierra. Toda la tierra que compré, yo ya sé cuánto me cuesta por metro cuadrado. Ahora tengo que asignarla a cada uno de los, de los sistemas. ¿A qué te refieres? No no era no era casa habitación, era departamento. La verdad, no, ni me acuerdo. Te estoy hablando de hace seis años. Este, César, te lo debo. Pero sí había un sistema contable que me enseñaron. Todas, toda esta estructura de cuentas contables, registro, lo tomé de este sistema contable. Te debo la, el, el tema y ya no, ya no tengo contacto con la constructora, sino con gusto te lo conseguía. Y creo que la contadora tampoco está. Pero era un sistema comercial que estaba empezando en aquel entonces para constructoras. Para llevar todo este control que es un marketing. Bueno, entonces yo necesito determinar el costo de cada terreno. ¿Por qué? porque a diferencia de una planta, de un, de un puente, yo necesito venderlo por unidades, por terrenos, por lote. Y aquí viene lo interesante. Eh, tengo lotes, por ejemplo, aquí lo manejamos por calle o por sección. Incluso esto puede ser muy grande y lo manejan por sección y dentro de un fraccionamiento grandotote hay subfraccionamiento, ¿no? Eso va a depender mucho del de término. Creo que sí, creo que sí, Concepción... Solomon, me suena, me suena, pero sí ya tiene un buen rato, eh, me suena el Solomon, pero que ese es un RP si no mal recuerdo, ¿no? pero ya tiene un buen rotito. Yo necesito saber la venta de cada uno, controlarlo por cada uno y es en donde vamos a diferir de lo que ya hemos platicado hasta ahorita. Yo tengo lotes, me voy a fijar nada más a la calle 4T en donde tengo 10 lotes para que vengan y construyan sus casitas. Tengo lotes de 120 metros cuadrados, 180 metros cuadrados y 240 metros cuadrados. Recuerda que sacamos un costo unitario promedio por metro cuadrado. Por lo tanto, el costo por lote, simplemente multiplico el costo por metro cuadrado por la superficie de cada lote y voy a tener lotes de costo 561 mil, y un Y todo esto todavía está en proyecto, ¿eh?